para el traslado del relleno sanitario de Alpacoma, sin embargo el alcalde de La Paz pidió por tercera vez una ampliación para dicho trabajo, el mismo que aún no fue respondido por la gobernación de La Paz. Además el concejal Jorge Silva manifestó que en las últimas horas apareció el propietario del terreno ubicado en la ladera este de Alpacoma, predios que en días pasados fueron presentados por el municipio paseño como el nuevo relleno sanitario. Eso puede acarrear problemas posteriores a la alcaldía de haber adquirido un terreno que no está legítima y legalmente inscrito en derechos reales. ¿Por qué lo está haciendo Luis de Villa? Simplemente, reitero, por un discurso distractivo. Nada cierto porque no nos ha presentado hasta el momento el documento de transferencia de compra y venta no nos ha apuntado dónde está ubicado exactamente el predio, cuál es la superficie, de quién ha comprado, en cuánto ha comprado. El propietario de más de 500 hectáreas manifestó que jamás habría conversado con el alcalde de La Paz para realizar la venta de esos predios. Con documentación en mano, manifestó que esos predios fueron adquiridos en la gestión 2010 y que él sería el tercer propietario de dichos predios. Yo soy el dueño verdadero de, esas, de esos predios, no es inconsciente. No nada, tampoco no he firmado nada, no tengo ni tratos nada con el alcalde. ¿Cuántas? ¿O puedo denunciar? ¿Cuántas hectáreas? Son, son 572 hectáreas. ¿De su propiedad? Sí. ¿Tiene? ha tenido conversaciones con el alcalde? Nada, nada, no hay nada todavía, ¿Cómo ni se conversación. Tiene nada. Que... No, es siempre han pues el alcalde con el poder que tiene, siempre avasallan terrenos, afectan las zonas, eh, como área verde, entran nomás, pues sabido es eso. La alcaldía de La Paz habría anunciado que consiguió una superficie de 15 hectáreas para la construcción de un nuevo relleno sanitario transitorio, donde habría realizado la cancelación de 5.2 millones de bolivianos. Ahora esos predios son reclamados por su propietario.